¿Qué tal chicos? Soy Luis de Freak y bienvenidos a Sakura Swimming Club um, Leí unos cuantos de sus comentarios y, y es cierto, comete algunos errores en la redacción Hay también unos cuantos errores en la traducción de la visual novel ya que está hecha por fans Realmente no es una traducción oficial Y voy a tratar de leer un poco más despacio y más relajado Porque la verdad es que me sigo poniendo nervioso al leer frente a la cámara Pero sí, vamos a hacer esto de una vez Ah, uh, Oh, cierto, <ríe> el episodio en el episodio anterior acabamos de ver a Meiko uh, enseñándonos un poco acerca de su estilo de natación, el cual resultó ser muy bueno. Y nos dio unas cuantas buenas escenas ahí. Uh, para de alagarme. no, no soy tan buena como Hiromi. No, realmente creo que eres increíble. En silencio, ella me mira con los ojos dis distintos a lo habitual. Nunca antes un chico me había halagado de esa manera Bueno, creo que estamos... Yops, estamos teniendo un pequeño avance con Hiromi Y realmente estamos tratando de conocerla mejor uh, ¿qué, has, ¿Qué has dicho? No te escuché Nada, no dije nada Obviamente es una zunder, Así que no iba a aceptar absolutamente nada Pero en serio ¿Has aprendido algo? Estabas observando mi técnica Ah... Um, Sí, tu técnica, eso es lo que estábamos observando. Yo, lo siento, perdí un poco la concentración. ¿Has, perdi ¿has perdido tu concentración? Entonces, ¿qué estuviste haciendo? Solo me perdí viéndote nadar. Es algo hipnotizante. Eres tan rápida. ¿Hipnotizante? ¿Me ves hipnotizante? P pero ese no es el punto Realmente estamos Siendo muy buenos con, con Meiko Ni siquiera lo estamos notando Lo cual me dice que somos un Un típico protagonista De un Arem. Uh, no aprendiste nada, ¿verdad? Lo siento, no lo hice Por lo menos somos honestos Debí haberlo sabido Oh bueno, supongo que Solo tendremos que practicar más Pensé que, realmente pensé que iba a estar más enojada por ello uh, Debes sumergirte de nuevo en la piscina Con la brutalidad de un traficante de esclavos Me obligó a seguir practicando <risa> Ok, creo que realmente se está pasando uh, La lección continuó por un tiempo A pesar de lo difícil que es Me divierto tanto que pierdo la noción del tiempo Es un buen avance realmente Caed estaba demostrando señales de que demuestra muy poco interés en, en, en las demás personas y al parecer esto está ayudando a que eso cambie Hiromi finalmente aparece Al parecer no se molestó en cambiarse Lo siento por eso Tuve que ir a hacer algo, algo rápidamente No te preocupes Qué extraño, hay una mirada sombría en el rostro de Hiromi Le voy a decir la verdad Entre estas dos chicas yo prefiero a Hiromi hasta ahora Uh, digamos que es un poco más mi estilo Y la verdad creo que hasta ahora ha demostrado o sea, tener un cierto interés en nosotros uh, Parece que está en problemas, supongo Esconde rápidamente su sombría mirada y la reemplaza por una sonrisa Una chica misteriosa uh, De todos modos, ¿cómo está nuestro nuevo miembro? Él es un mediocre Ok, todo estaba bien hace unos cuantos párrafos, gracias. Sí, tienes razón. Bueno, por más lo admito. Definitivamente no soy tan bueno como Meiko. Por supuesto que no, solo eres un principiante. Sin embargo, creo que podrías llegar a ser un buen deudor. Oh... oh, voy a tener que verlo por mí misma. ¿Por qué no se te sumar que si me muestras? Lo siento, estoy un poco cansado por el momento Lo haré con gusto la próxima vez De acuerdo, <risas> parece que no está muy convencida de ello, la verdad No tengo ninguna duda de que Meiko te está haciendo trabajar duro antes de venir No lo estaba haciendo trabajar duro ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que trataste de hacer algún tipo de ejercicio? En la práctica de fútbol, cuando estaba en secundaria <risa> Eso era, que, ¿Hace cuatro años? Fútbol ¡Oh! Fútbol Por el momento ella se detiene y parece estar pensando en algo Ya veo ¿Por qué no te inscribiste en el club de fútbol? Dijiste que estabas viendo todos los clubs ¿Por qué no te inscribiste en algo con lo que estabas familiarizado? Tengo mis razones O estamos jugando a ser el tipo misterioso aquí Digamos que no me gusta el fútbol Tengo que admitir que a mí tampoco me gusta Así que no, me, no se preocupen por mí A menos de que empiece a ahogarme o algo así Eso es algo con lo, con lo que no se debe de bromear Oh ah, De repente se pone muy enojada conmigo cuando dije digo eso en otro tema, es tarde. Lo siento al tomarme mucho tiempo para llegar aquí, Meiko parece olvidar su enfado cuando Hiromi dice eso. Está bien, Hiromi. Kaede lo hizo bien, bastante bien, de todos modos. Así que es todo, es todo por hoy. Sí, re, eh, retomaremos la práctica de nuevo mañana. Esperemos contar con tu presencia, Kaede. Sorprendentemente me sonríe también. Ah, no la veo sonreír. Oh, espera, ahí está. Gracias por venirte a nuestro club en lugar del club de fútbol. Ambos se dirigen al vestuario y me dejan solo. Bueno, no creo que haber dicho... Bueno, no creo haberlo hecho demasiado mal en mi primer día de práctica. Tendremos que ver lo bien que me va. ¿Volvemos a casa? Oh, sí, volvemos a casa. Uh, mientras cruzo por la puerta de mi apartamento, escucho un ruido que viene desde dentro El teléfono. ¿Está sonando? ¿Quién me llamará esta vez? Sé que mi papá llama, llama al menos una vez por semana, pero él no, no podría ser. Lamentablemente lo levanto y lo elevo a mi oreja. ¿Hola? Hola, Kaede. Oh, en este caso es mamá. Oh, debí haberlo sabido. Realmente no tuve la oportunidad de hablar contigo la última vez. Como tuve un día tan agotado, me quedé dormida cuando tu padre te llamó. Ella siempre ha sido propensa a momentos de cansancio. Es curioso pensar que una persona con bajas cantidades de energía haya terminado junto con mi padre. Por lo tanto... Solo estoy llamando para compensar eso. Lo aprecio, mamá. ¿En serio, solamente.? ¿Esa es tu única razón? Ni siquiera tienes un. motivo real por el cual llamar. Es, simplemente es como que. Ah, ok, no pude contestar la última vez. Lo siento. Fuck you. He oído de tu padre que te al club de natación. ¿Ya has hecho alguna. una práctica? Sí, estuve practicando hoy. ¿Cómo te fue? Apuesto que le hiciste de manera sorprendente. No, realmente. Solo soy un principiante Han pasado años desde la última vez que practiqué la natación Estoy segura de que no será así por mucho tiempo Siempre ha sido bueno en los deportes, Kede Siempre con sus expectativas Es un cargo pesa es una carga pesada, llevar. Ok, sé que a veces los padres meten mucha presión Pero realmente no he visto nada más de lo normal, decir, al contrario lo están apoyando es decir, sabes que eres bueno, inténtalo no soy realmente tan bueno ¿eres el hijo de tu padre? por supuesto que eres grandioso ¿recuerdas la vitrina de trofeos de tu padre? ¿cómo podría olvidarlo? ella los muestra cada vez que, que alguien nos, invi nos visita mi padre no solamente destacó en el estudio, también fue un gran depo un deportista por supuesto que sí. Tal vez te, te esté llamando. La natación podría ser lo tuyo. Tu padre dijo que, que le hubiese gustado ser un atleta olímpico. ¿No sería increíble? Sí, lo sería. Más importante aún, he oído que hiciste algunas lindas amigas. No, otra vez. Ella trató de hacerme casar tanto, tanto como lo hace mi papá. Estamos en secundaria o en preparatoria y ya nos están obligando a casarnos. Estoy empezando a tener mis dudas respecto a esta cultura. Sí, tengo amigas. Y no, no quiero salir con ellas. Pero este es un juego de Sakura, así que no importa lo que creamos, Igualmente vamos a terminar con una de ellas. Oh, bueno. Pero debes encontrar una novia tan pronto como sea posible. Sin presiones. No olvides que siempre estoy tratando de buscar a alguien adecuado para mi hijo. ¿No puedes tener una amistad con una chica sin que tengas que empujar eh, emparejarla contigo? Realmente yo la puedo escoger para mí mismo, mamá. No necesito hacer. Eh, no necesitas hacer eso por mí. Bueno, ya veremos. Ok, no tenemos mucha confianza de parte de nuestra madre. Eh, debes de consultarme primero. Ella tiene que ser tan asombrosa como yo quisiera que, que deba ser. Como ella quisiera De todos modos Tú no podrás hacerlo Tienes tus estudios Estudio 24 horas Los 7 días de la semana O no tengo días libres O algo por el estilo ¿Cómo es que no puedo hacer esto? ¿Cómo es que no puedo Cuestionar a una novia por mí mismo? Pero da lo mejor de ti ¿De acuerdo? Lo haré Lo haré Trato de hacer Sus, movi sus movimientos de nuevo Todo lo que necesitas Hacer es intentarlo Kaede. Lo sé Lo sé de todos modos, me tengo que ir. Me alegra saber que te encuentras muy bien. Recuerda consultarme a mí primero cuando elijas a cualquiera de esas chicas. Sí, lo sé. Está bien. Está bien, entonces. Hablamos después, Kaede. Recuerda que los dos te queremos mucho. Yo también los quiero a ambos. Hablamos después. Un clic hace eco a través del teléfono. Finalmente terminó este este calvario. ¿Qué pasaría si realmente soy incapaz? Y simplemente me he engañado todo este tiempo De que yo soy en realidad Yo soy en realidad ¿Tengo esa capacidad? Ok Recuerden que esta es una traducción en fanmade Chicos, no pueden esperar que sea perfecta No, eso no puede ser verdad El club de natación se siente diferente Quiero ser capaz de igualarlas a ellas Además, practicar la natación me ayuda a relajar la mente me pierdo en mi interior cuando me deslizo por debajo de la superficie del agua. El mundo se llena de un azul profundo y agitado de burbujas. No tengo que preocuparme del estudio, mis padres o todo lo demás. Todo lo que importa es llegar al otro extremo de la piscina. Es algo que puedo disfrutar sin tener que ser un prodigio en ello. Mis padres siempre echan a perder todo lo que hago, por el hecho de que quieren que sea el mejor en eso. Cuando todo lo que quiero es tener diversión. Ok, hasta cierto punto lo entiendo. Eh, cuando te unes a un club, cuando te unes a un deporte o algo por el estilo, lo haces porque te gusta y porque es divertido. Nunca realmente piensas, quiero ser el mejor del mundo en este, en este tipo de cosas. Y que tus padres te presionen para hacerlo es muy diferente. Antes de que me diera cuenta, pasaron varios días y llegó el momento de la práctica de natación de nuevo. Las lecciones apenas entran en mi cabeza. La monótona voz del maestro parecía muy lejana y distante, casi como un sueño. He estado demasiado ocupado, perdido en mis pensamientos que realmente me preocupa estudiar en este momento. No importa lo que esté enseñando, todas las lecciones parecen exactamente la misma para mí. Por alguna razón, me encuentro pensando en cómo sería mi segunda lección del club de natación. Supongo que es normal sentir ansiedad. Hiro me dijo, dejó claro que... Ella y Meiko me iban a azotar para ponerme a forma, literalmente. Eso no suena muy amable. La única forma de que yo vaya a tener éxito en, esta, en esto por mi propia voluntad, sea o no sea lo que quiero, es la cuestión. Solo espero que no vaya a ser como el club de fútbol de nuevo. De alguna manera, no creo que lo sea. Se siente diferente esta vez. Llego a la piscina y miro a su alrededor. Para ver si hay alguien más aquí No se ve como si lo fuera Creo que soy el primero en llegar a la práctica Espera, no Puedo ir a alguien en los vestuarios Jirón me parece. Ella parece estar un poco sorprendida Oh, Kaede Llegaste mucho antes de lo que esperaba uh, ¿qué puedo decir? Estoy ansioso, ansioso por nadar Sin embargo, algo no estaba bien Miró a mi alrededor por un momento y me doy cuenta de lo de cuál es el problema. ¿Dónde está Meiko? Ella vendrá tarde. Tenía algo más con que, con que tratar. Por lo tanto, yo voy a, ent a entrenarte el día de hoy. Ella me explica de nuevo los fundamentos básicos insistiendo que tengo que repasarlos con el fin de conseguir una mejor técnica. Al igual que Meiko, ella me demanda dar unas vueltas. Como estoy acostado a un lado de la piscina, veo a Hiromi nadar hacia mí. ¡Uh! <ríe> Esto me recuerda el por qué sus trajes de baños no eran suficientemente grandes para ellas. Y, y creo que aquí está la razón. Y sigo sin entender cuál es la razón de este collar. No sé si es parte de su estilo o realmente le gusta el de perrito. Digo... Uh, ustedes saben a qué me refiero. Ella me del agua su... Ella emerge de el agua. Su blanco cabello se agita detrás de ella. Pequeñas corrientes de agua se deslizan por su piel. Su traje de baño empapado se aferra fuertemente a su cuerpo. Se inclina en el borde y sus intensos ojos se concentran en mí. Sé que puedes hacer algo mejor que eso. Si lo sigues intentando, algún día serás tan bueno como nosotras. Eso espero. Ustedes, son, ustedes dos son increíbles. Apenas puedo seguir el ritmo de las dos. Sus mejillas se ponen un poco rojas. Gracias. Ella parece estar pensando en algo. Estamos, estamos encantadas de que te hayas unido. Las cosas han sido diferentes para nosotras. Ella se ve un poco triste a lo que dice eso. Hubiera sido bueno si pudiéramos conseguir que más personas se unieran al club. No necesitas más personas, me tienes a mí y sinceramente no quiero más competencia en el club Ah, no te preocupes, podemos mantener el club con solo nosotros tres No es necesario tener muchas personas Ella reflexiona un poco Supongo que no Pero nunca está de más tener más personas Solo hemos sido nosotras todos durante mucho tiempo Ausente. Ella parece estar a la, a la deriva de sus propios pensamientos No sé por qué, pero ella realmente me gusta Es, es un poco misteriosa Tiene toda la trama Tiene ojos bellos y, y cabello color blanco ¿Qué más quieres de ella? Ella niega con la cabeza y regresa a la tierra Solo recuerda que no tienes que ser perezoso con este club De ahora en adelante solo tendremos trabajo duro si holgazaneas, te arrepentirás. Espero, espero que no. Ambos vayamos a practicar tan duro como podamos. Ella se ve más decidida después de que yo, yo había dicho eso. Sin lugar a duda. Estoy lista para entrenar hasta también agotarme. Ella parece reenergizada, ahora lista para volver a sumergirse en el agua. Si lo hacemos, si lo hacemos realmente bien, quizás podamos en, eh, entrar en torneos nacionales. Imagine, imagínate si lo logramos, tenemos un objetivo, a trabajar en ello. hagámoslo. ¿Puedo, puedo ver algo de brillo en sus ojos cuando lo digo eso. Ella con un entusiasmo asiente, asiente con una cabeza, estoy de acuerdo, vamos a hacerlo, vamos por un torneo de natación, después de un rato aparece Meiko, mucho después de que la, la práctica haya terminado. Oh. ¿Se acabó la práctica del club? ¿Cómo, te, cómo le fue a Kaede? Está mejorando. Es, está mejorando un poco. Todavía tenemos que ver si tiene lo necesario para convertirse en nadador. Agradezco el impulso de confianza. Um, bueno chicos, hasta aquí parece un buen lugar para dejar el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Y yo los veo el día martes con el siguiente episodio. Soy Luis el Lobo Freak. Bye bye.